¡Que voy por detrás, tú! ¡Que voy por detrás de los toros! ¡Calla, calla, calla! ¡Que voy por detrás de los toros! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡El primero, tío! Lo he hecho al revés ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas el primero, tío! No... No puedo correr, ¿por qué? No... ¡Ah, sí! ¡Baila! ¡No! No, Paila. No, perdi. Fantástico. No, no, no, no. Pues nada, pues muy bien. Pues de los primeros, fantástico. ¿Por qué no corre, boludo? Siento que no está corriendo mi, mi muñequito, boludo. ¡La concha de tu hermana! No, pues morí. Morí. Morí. No lo puedo creer. A ver... ¡Hostias! Me matan. ¿Cómo? ¡Ah, que por aquí se puede correr! Va, no, me muero. Ah, he muerto el primero, tú. Hostia, hostia, hostia, me están disparando. Oh, ¡Sí no corre, no tiene la vuelta! Ah, vale. no me está? han matado? ¡Mierda, joder! Ya está. Hermano, voy lentísimo. porque voy tan lento? porque tengo el ajo? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué todo el mundo me adelanta? Se estoy saltando y corriendo como todo el mundo y es que tengo que aporretearlo aporre aporre más. Cuanto más lo porreo más lento voy. ¡Cuanto más lo porreo, más lento voy! ¿Por qué? Es sido el primero en morir? Dime que sí. ¿He sido el primero en morir? Dime que sí. ¿He sido el primero? Mantén apretado el espacio. ¿Qué dices? ¿En serio? Oh, shoot. I'm dying. No, I'm dying. I died. I'm moving! Oh my gosh, I died. Oh my... Hemos hecho lo que hemos podido, gente. Hemos hecho lo que hemos podido. Ya está. La primera eliminada. Lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía. Es que lo sabía, gente. <tose> no, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, amigos, fuck, fuck. Bye. Others are on third person Uh oh, uh oh, uh oh, oh, oh, oh, No, mami, no mami. escuchó a alguien. Aléjate. ¡Ah! No, amigo. Estoy atoradísima. ¿Eh? What? What? ¿Me mató el lobo? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Me morí! Anda a cagar, amigo. La concha de tu madre, amigo. No lo puedo creer, boludo. viene a buscar a el hijo de puta. Dale. Bueno, por lo menos... Mirá vos, uh, boludo. Uh, ¿Pero por qué? No, no, no, no, no. No me lo creo. No me lo creo. Muerto. Estoy muerto. Estoy ¡No! no. Tuve que haber salido antes. ¡Me mata, mata, giri, no. mata, giri, mata, giri, mata, giri. A matar, a matar. ¡No! Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. ¡No! ¡No! Hostia, que está luego aquí. No te puedo creer. No te puedo creer. No mames, por favor, déjame, por favor, déjame. No mames, men. No, qué suerte de mierda. Oh, fuck. No! No! Ah. I'm pressing shift! Ah. ah! Is it glitched? Am I God mode? <laughs> run! No! Run! Ah! ah. Whoa! No oh god! I'm running! Efe. Me cago en su puta madre. Y chavales, es lo que hay. Y chavales, es lo que hay. Me pillaron. Es lo que hay. Primer día a tomar por culo. GG's. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Bájate. ¡Ah, que me podía bajar! Me ha pillado, creo. Se había quedado ahí Me he muerto ¡No! ¡Viene por mí el lobo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya me está pegando! ¡Te alcanza! ¡Esta la verga, pinche lobo! ¡Güey! ¡Ah, estúpido lobo de mierda! No, morí Morí Morí Morí Morí, morí. Me ha mordido Hostia, me muero Me muero Me muero ¡Me cago en la puta! ¡Dios! Me pegaron, me pegaron lobo, vale, madre, vale, madre, vale, madre, vale, madre, vale, madre, vale, madre, vale, madre, vale, madre, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, amigos, no, no, no, no, no, no, no, no, no,